Algunos de ustedes recordarán que hace unos años me enviaron esta pieza La historia de este muñeco que al parecer se trata de un duende Es que eh, la dejaron fuera de una casa La persona que me envió este artefacto me dijo que a la gente le daba miedo Que incluso a los... Trabajadores de la basura les dio miedo subirlo al camión y no se lo llevaron. Y que la gente comenzó a decir que se trataba de un trabajo de brujería. Yo le dije que si podía enviármelo, que si podía envolverlo y enviármelo para poder revisarlo. Porque era una pieza verdaderamente extraña. Y cuando llegó a casa y lo empecé a, a destapar, me di cuenta que estas... Partes que tiene parecían excremento, excremento de vaca porque se deshacía. Es madera y lo que parecía excremento, por lo que a mí me, me parecía que sí podía ser un muñeco que tenía que ver con la brujería. Además de que tenía dos ojos en una parte y una nariz extraña, también tenía orejas y vemos que los ojos los tiene de caracol. Pero en la parte trasera de, de este muñeco también encontramos con que tiene otro rostro, un rostro más malvado, tiene un solo ojo de este lado y tiene dientes, estaba muy extraño, además de que tenía clavos e incluso tenía su miembro en la parte de acá abajo, que se poco a poco se ha ido desbronando, tiene una piedra aquí, garras y zapatos como si fuera un duende. En aquel momento me causó bastante intriga Y sentí que pudiera ser efectivamente un trabajo de brujería No lo quería después ni tocar Porque pensé que sí, esto efectivamente se trataba de excremento Sin embargo, eh, la investigación que comencé a hacer sobre este muñeco Me llevó con una mujer, la cual le hizo una limpieza Vio muy, muy poco, lo puedo checar por favor. El sí, demonito sí. que tenía, hasta ese momento no sabía lo que era esta pieza y no sabía si efectivamente esto podía causarme daño en mi hogar o poderlo tocar. Pero con el tiempo, con estos años de investigación sobre lo que se trata esta pieza, pues he podido tener los primeros resultados y es que hubo personas que me mandaron, al menos dos personas me mandaron fotografías de otros muñecos idénticos a este que se encuentran en la casa de algunos familiares ¿Quieren ver qué es? Vamos a conocer esta historia Bueno, pues lo prometido es deuda aquí tenemos el querido muñequito que tiene mi querida vecina como podemos ver es la misma forma está hecho de madera también tiene como una corteza sus manos y su rostro su rostro tiene dos tiene uno adelante con tu permiso voy a tomarte Y tiene Otro atrás Dos y dos tiene Tiene dos rostros Uno por delante Y uno por detrás el, Este que está aquí atrás Tiene dos caracoles En sus ojitos Y del otro lado Tiene unos frijoles Aquí está el pequeño muñeco no les puedo contar la historia porque no está la persona que, que se lo regalaron. Pero pues aquí está. Aquí está el pequeño muñequito. ¿Cómo ven? Está muy, muy bien definido. Tiene aquí su parte noble. Uy, uy. Y por atrás... Tiene sus... Ay, no se lo voy a ver. Sus pumps. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Se sintió una corriente de aire bien fría ¡Ay, oh, sí! ¡Ah, oh, sí! Una corriente de, de aire muy muy fría Ok, hasta aquí el video Pues resulta que efectivamente se trataba de una pipa Una pipa que según esto se vendía en la lagunilla Ahora no sé quién sea el artista porque al menos eh, por las fotografías que me han mandado y con este, son tres, tres muñecos muy iguales construidos para fumar. Y no sé cuántos se hayan realizado y dónde se hayan realizado. Según esto, los videos que me mandaron y las fotografías es que se consiguieron en La Lagunilla, pero este se encontraba en Colima. ¿Cómo es que una pieza así... Llegó hasta aquella parte de México Cuando los otros se encontraron En el centro, en la ciudad de México El escultor de esto Es claramente eh, que no pudo haber hecho más Porque la forma de los troncos Es difícil de encontrar Para poder hacerle las manos Los pies, incluso los glúteos Aquí vemos que tenía una protuberancia Pero en realidad tenía los glúteos Como lo vimos ya en las fotografías que nos enviaron. Así que no se trata de ningún trabajo de brujería. Al menos por lo que sé. Se trata de una pipa para fumar cannabis. Sin embargo también puedo decir. Que esto tiene que ver un poco. Con lo que la esencia del cannabis puede hacer. Y no sé tornarse en que pueden verse seres extraños en este caso pues es un duende de dos rostros un duende con ojos de caracol con un ojo movible con garras y eh, una trompa este es extraño porque ya no se puede al menos no se puede fumar los demás dicen que se podía fumar por esta por esta protuberancia que le salía y por ahí se podía fumar, pero este no le veo por donde, no tiene como un orificio pero aquí arriba sí se le puede ver donde se le pone el material y se prende para que puedas fumar entonces no se trata de ningún trabajo de brujería todos estos años fueron eh, de espantarnos solamente y hemos concluido con esto la investigación del eh, duende de madera del trabajo de brujería que me enviaron a mi casa. Así que esta es la verdad. Yo les prometí que les iba a traer la verdad sobre esto. Si alguien sabe quién es el, el escultor de estas figuras. Por favor escríbanmelo en los comentarios. Mándame un whatsapp o en mi correo. Para ver si lo podemos entrevistar. Y nos platique más acerca del por qué hizo estas figuras de esta forma. Hasta el momento aquí tenemos la verdad de este caso. Y con esto por el momento Cerramos. Mi nombre es Oxla Castro y los veo en el siguiente video de investigación.